Hola, ¿qué tal? Luis es ¿cómo estás? Me da gusto saber de ti Este... Bueno uh, Me llama la atención en el, en este, el trabajo que haces Que propones Porque está muy clarito <risa> Esto me parece muy, muy lógico Muy claro, muy definido Habrá que ver A detalle el documento Y a ver qué dicen los Este... Los de comité de titulación De antemano este eh, igual lo podemos trabajar en cualquier cosa que hagan pero digo que digan pero entrada me parece muy pertinente <ríe> y de hecho eh, de hecho mi propuesta para el, para para contigo pensando en el este en el, en el coloquio <ríe> es que y claro en tu trabajo de, de, de grado es que pensémoslo más que como tesis, ¿qué te parece si cambiamos la modalidad de una propuesta de modalidad por publicación? ¿No? Yo creo que eh, tu trabajo podría tener todas las características de publicación de artículos científicos. Eh, esto implicaría, en lugar de hacer un documento. De 100 o 150 cuartillas eh, Hacer un documento entre 5000 y 8000 palabras Que serían alrededor de entre 15 y 30 cuartillas Dependiendo De eh, preferencia 20 Que es más o menos lo que se utiliza eh, Donde se trabaje de manera Muy, muy meticulosa los resultados de investigación eso te lo dejo a tu consideración cuál es la diferencia entre la tesis y el artículo además del tamaño en el artículo en, la, en el capi en la tesis bueno se presenta mucha información y se suele ser como más laxo con los estudiantes a la hora de que presentan la información ¿sí? y si viene siendo tiene que mostrar argumentar, en el caso del y eso lo evaluamos nosotros eh, el comité o más bien la, el, los, los, los lectores y se presenta y presente listo ¿no? De, en el caso del artículo científico no evaluamos nosotros lo evalúa alguien externo y en este caso pues es la revista a la que se iría enfocada revistas hay varias que podrían aceptar este trabajo este es cuestión de que de que te decidas eh, hay por supuesto el, el riesgo en el caso del artículo científico de que, este, de que no lo acepten y pues hay que buscar otros, hay, hay que mejorarlo y hay que enviarlo a otros a otras este, revistas o a la misma revista eh, pero bueno tiene su, su, su recompensa en el sentido que es una revista científica y, y te va a dar informe, te va a dar currículum ¿no? al final de cuentas ¿no? y aportaría harías una aportación este al conocimiento científico en el caso de que sea tesis pues bueno pues es es eh, cubrir todos los los, los, los elementos no eh, en el caso de que sea la, la, la, el artículo científico tendría que tener una introducción ¿sí? eh, al tema cuál es el tema que está planteando una problematización eh, la conceptualización la metodología que se utilizó para el estudio la presentación e interpretación de los datos ¿no? que, que, que se recolectaron y pues las conclusiones y la propuesta de, de este de, de una propuesta de trabajo como tú lo estás bien diciendo ¿no? y las fuentes consultadas. Esto en caso de que se quiera, de que te animes a trabajarlo a manera de artículo científico, eh, en caso de que digas no este, prefiero mejor llevarme la tranquis con una, eh, con una tesis. Entonces, el, el, el capitulado podría ser de la siguiente manera, ¿no? una introducción donde expliques cuál es el problema, un capítulo 1 donde vendes toda la, la parte de la conceptualización, que es el consumo cultural, de todos esos elementos. Eh, un, bueno, hay también una metodología de, de, de, de la investigación. ¿no? Una breve este, exposición sobre... Este, los tipos de estudios de consumo cultural y, y definir cuál es el que tú vas a elegir. Eh, un capítulo 2 donde puedas definir este, la contextualización de dónde se llevó a cabo el estudio, en este caso el Conaleb de Irapuato, eh, eh, análisis, digo, este, datos que nos ayuden a contextualizar el objeto de estudio. Eh, un capítulo 3 donde puedas exponer este, los resultados los resultados de la información en el sentido de, de mostrar los datos de las estadísticas, etc. y un último capítulo donde puedes brindar las conclusiones y la propuesta de trabajo. ¿Tú di por dónde le entramos? En cualquiera de los dos casos va a implicar, por supuesto, levantar la información y tener muy claro el proyecto. Una vez que tú me digas por dónde le entramos... Le trabajamos... ¿Sale? Y este... Y en el, en el caso del del, del... del... coloquio... Si tú quieres entrarle al coloquio... Digo, si tú quieres entrarle por el área... Por, por el artículo científico... Presentaríamos... Hasta la parte de la metodología... Y si hay datos para entonces... Un poquito de los datos... ¿no? De, de que se presenta Y este Si deseas trabajarlo a manera de tesis Pues entonces este, Lo que habría que presentar Son dos capítulos En este caso al parecer Tengo entendido Apenas vas a hacer el levantamiento Entonces habría que manejar los dos primeros capítulos Y la introducción Para que este, el levantamiento de, de, la, de los datos Pues este, lo hagas este, en este semestre y nos presentes ahí algún esbozo de la información pero más adelante con tu director o directora de tesis ya puedas trabajar a detalles ojo a simple vista se, la tesis se pensaría que es más trabajo a comparación del el artículo científico porque son más textos digo es más más más cuartillas pero no te dejes engañar, porque en el caso del artículo científico son menos cuartillas, pero implica un mayor ejercicio, un mayor trabajo, ¿no? Porque eh, quien te va a evaluar nosotros, profesores, son investigadores. Y esos investigadores no saben que eres egresado de licenciatura. Y, este, y te van vale a evaluar como si fueras un científico, por lo tanto, tienes que presentar la información tal cual. Es un volado. Es un volado porque puede ser que te lo acepten puede ser que no. Pero si te lo aceptan, claro, trabajaríamos para que este, para que sea aceptado como artículo. Tiene sus pros y sus contras. Este, yo te, eh, me animo a, a hacer esta recomendación del artículo científico porque tiene, como te escucho, tiene una estructuración de ese tipo entonces si le damos por ahí órale. cualquiera de las dos opciones está bien, tú decide tú velo y sobre eso le trabajamos Sale, ya sé que me lo digas en el en el, este, en el, en el foro o, a, o a de manera particular de todas maneras este, yo checo a ver cómo está este asunto de tu proyecto en el comité de titulación, les pregunto a ellos para ver cómo andamos y sobre eso hacer una, una estrategia. Si es necesario reunirnos en una, eh, en una reunión virtual, lo hacemos. Acorda, hacemos algunos acuerdos y, y lo realizamos. El asunto es que tengas el 60% del avance para el coloquio. O lo que se pueda tener en este caso. ¿no? Eh, pero el asunto es no aflojarle. Sale. Y bueno, pues ahí estamos. Cualquier cosa, pues adelante.